Haz todo conmigo. Cocina conmigo. Viaja conmigo. Crea conmigo. Estudia conmigo. Todo conmigo. Kimchi Puchimge Panqueque de kimchi. Prepara un bol. Pon harina de trigo, harina de almidón, kimchi picado, ajo, salsa de soya, aceite de sésamo. Polvo de ají, un poco de pimienta, huevo y un poco de agua. Mezcla bien. Echa suficiente aceite en la sartén y la masa o el rebozado. No sé qué palabra es correcta. Vamos a poner ají como una decoración. Así queda más bonito. Y ahora solo hay que cocinar bien ambos lados. Y ya. Muy fácil, ¿no? Así es. Y pon en el plato y ya. ¿Cómo te fue? ¡Qué rico! Nos vemos en el siguiente video. Te espero. No olvides suscribirte. Sígueme. Haz todo conmigo.